Inicio este podcast mencionando que siempre debemos integrar una visión integral a nuestras vidas para ver con claridad el origen del desequilibrio. La enfermedad celíaca, a las cuales consideran que es un problema genético o una intolerancia y los síntomas conocidos por occidente, tienen una visión totalmente distinta en la medicina tradicional oriental o medicina tradicional china, la causa de la enfermedad celíaca tiene una explicación mucho más sencilla y bastante atinada. Podría resolverse estimulando directamente al páncreas, pues éste emite unas enzimas, enzimas pancráticas, que ayudan al intestino a poder procesar el gluten. Es decir, que el problema no viene directamente del intestino, sino del páncreas. No es de extrañar que haya estudios recientes donde se comienzan a estudiar enzimas como una posible solución para la enfermedad celíaca. El vaso tiene una función inmunológica. La medicina china sostiene lo siguiente respecto a la enfermedad celíaca. La inhabilidad para digerir cualquier alimento saludable sugiere un vaso páncreas débil que carece seriamente de energía y o fuego digestivo. Los síntomas de la enfermedad celíaca como diarrea, dolor abdominal, flatulencia, pérdida de peso, anemia, son también señales de energía débil del ki, vaso, páncreas. Términos que usamos, fuego, ki, estos términos van a indicar justamente la esencia de los órganos y de las vísceras y su función inmaterial, muchas veces a nivel energético. Por eso hablamos de que si no hay una visión integral, estamos tratando síntomas yendo hacia un solo sentido y viendo un solo camino. Recuerden que la integración de los cinco elementos mencionados en el webinar anterior, hablamos cómo se complementan en esos ciclos de generación, dominancia y contradominancia. Si pueden ver el webinar o si pueden recordar, entonces estarán viendo desde el punto de vista integral oriental y viendo todas las posibilidades regenerativas y de equilibrio que se pueden gestar en el organismo. Soy el licenciado Martín Robinson, especialista en medicina tradicional china. Espero que este podcast te haya ayudado y tengas en cuenta siempre una visión integral de todo lo que podemos hacer para recuperar nuestra salud y vivir sanos se puede.